Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Datos, Algoritmos y Otros Cuentos. Debo decir que este capítulo llega en un momento justo porque hace unos días la Unión Europea lanzó una propuesta para regular la inteligencia artificial a nivel europeo. Así es, uno de los puntos críticos de esta propuesta es el uso de los datos biométricos y la prohibición en muchos casos de estos datos. Y oportunamente, hace unas semanas, hemos entrevistado a la investigadora Ana Valdivia sobre el uso de los datos en las fronteras.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 Vimos, bueno, yo hoy estuve escuchando tu charla un poco también para conocer lo que hacías y tal, y habíamos empezado a hablar un poco del de tema de los sistemas biométricos, ¿no? ¿Qué, qué son los sistemas biométricos eh, y qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Primero de todo, eh, gracias por la, por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, los sistemas biométricos son aquellos mmm, sistemas que se utilizan para analizar datos biométricos. Entonces la pregunta sería, ¿qué son los datos biométricos? Los datos biométricos son aquello, aquel tipo de, de información eh, biológica de, de la persona y son utilizados porque eh, bueno, hay como una teoría que dice que son, se pueden utilizar para identificar únicamente a una persona, in, única y inequívocamente. ¿no? Entonces, ¿qué tipos de datos biométricos existen? Está el reconocimiento facial, la cara, ¿no? el reconocimiento facial, luego está también la identificación del iris, las huellas dactilares están también ahora desarrollando tecnologías eh, que analizan eh, que identifican a las personas por las venas que tenemos en los brazos entonces uh -huh. estos sistemas son utilizados para cuando una persona por ejemplo cruza una frontera se pueda identificar y se pueda eh, automatizar ese, ese proceso no en vez de que un policía te diga eres esta persona no comprueba tu, tu foto del pasaporte con tu cara diga vale si es la misma persona pues para que eso de una eh, sea un sea, ese proceso se haga de una manera más eficiente se han creado todos estos sistemas biométricos entonces la relación que tiene con la inteligencia artificial es que se basan en inteligencia artificial es decir estos sistemas utilizan algoritmos de reconocimiento facial o, o bueno redes neuro, neuronales para identificar esas o calcular esas similitudes vale y un poco eh, según entiendo bueno hay diferentes eh, bases de datos que se manejan en la Unión Europea, al menos, eh, para identificar a estas personas, ¿no? Eh, ¿Cómo sí, funciona sí. un poco a grandes rasgos de esa relación? La, la Unión Europea tiene, ha, desarrollado, bueno, ha, ha, ha creado una, una agencia que se llama Eulisa, que es la encargada de desarrollar todos este, los sistemas de, de análisis de, de bases de datos e interoperabilidad. Y entonces... ¿Qué significa esto de interoperabilidad? Es que cuando una persona eh, cruza la frontera en España las, eh, las, los oficiales de Alemania sepan, tengan ese, ese, ese dato. Pues si esa persona cruza a Alemania se sepa, ¿no? Haya una trazabilidad. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Es que cada país tiene su base de datos. Entonces no se están comunicando entre sí. Entonces la Unión Europea diseñó esta agencia, creó esta agencia, para intentar que, estos, que estas bases de datos fueran interoperables y se puedan conectar entre, entre ellas. Entonces, uh, hoy en día existen, como hay diferentes bases de datos que son utilizadas por, por los diferentes países de la Unión Europea o eh, países de, eh, unidos a la Unión Europea, porque no son solo los países de la Unión Europea que los utilizan. Entonces, están el, está la base de datos de SIS, de VIS, de Ah, entonces, cada base de datos tiene, un, tiene un, un objetivo, ¿no? Entonces, está el objetivo de SIS de es, por ejemplo, eh, coger información de todas las personas que tengan algún eh, tema criminal, ¿no? Entonces, se, se, no solo se coge información de la persona, sino que también se cogen información de objetos, ¿no? Pues si ha cruzado un coche, pues información de, de ese coche. Eh, luego está otra base de datos que recoge, que es VIS, que recoge todo eh, toda la información de los, de las, de los visados. ¿no? Entonces, todas aquellas personas que pidan un visado en la Unión Europea, toda, esa informa, toda la información de, de su cara, de sus huellas dactilares, eh, de su nombre, de su fecha de nacimiento, de su país de origen, están almacenadas en, en, en esa base de datos. Y bueno, luego también hay otra que es para los demandantes de, de asilo. Y actualmente este año se quiere desarrollar otra que se llama eh, EES por entry exit. Um, la ESA ahora no recuerdo a, a, a qué concepto eh, significa, pero bueno, es como más bases de datos para controlar aún más eh, todos los movimientos que, que haya, ¿no? De entrada y salida en la Unión Europea. Y, y Ana, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de tener este tipo de sistemas implementados a nivel europeo, pero también, bueno, en otro tipo de niveles? Claro, depende de cómo, desde qué perspectiva analicemos estas consecuencias, ¿no? porque tienen, tienen diferentes está la consecuencia política, está la consecuencia ética, está la consecuencia social. Entonces, en tema de consecuencia social, que es lo que yo ahora estoy analizando en el proyecto en el que estoy investigando, es cómo afectan estas bases de datos a las personas refugiadas y demandantes de asilo ¿no? que llegan a la Unión Europea. Entonces, hay un artículo que explica... Eh, una, una mujer embarazada, de, de, proveniente de, de originaria de Ghana, llega a Alemania ¿no? después de eh, un largo proceso de, de viaje, porque esto no, no pensemos que llegan viajando y en, al día están aquí. Es un proceso que a lo mejor dura eh, meses y hasta, hasta años. ¿no? Entonces, explicaban en este artículo que esta persona eh, quería demandar asilo a, a Alemania. ¿no? Entonces, eh, cuando llegó a las, a las oficinas de, de demandante de asilo, se le pidió sus huellas eh, dactilares, entonces la mujer no tenía aún el pasaporte, sí que tenía un justificante de la embajada de Ghana conforme había pedido el pasaporte, pero el documento en sí físico aún no lo había recibido. Entonces las, eh, la administración al, al recibir las huellas dactilares, lo que hizo fue conectar esas huellas dactilares con estas bases de datos, ¿no? con EURODAC, que es la base de datos de los demandantes de asilo. Entonces, eh, vieron que había otras huellas dactilares que eran muy similares, es decir, el algoritmo detectó que había otro registro en la base de datos con unas huellas dactilares similares. Entonces, cuando los oficiales sacaron ese registro, vieron que la imagen de la mujer que de, esa, de, de esas huellas dactilares que estaban en esa base de datos no correspondía a la, a la, a la, físicamente a la mujer que estaba en, en la oficina, ¿no? Entonces las, lo, los agentes en vez de cuestionar que a lo mejor el algoritmo tenía algún tipo de error y que a pesar de que había dicho que las huellas dactilares eran súper similares, eh, bueno, lo que hicieron fue cuestionar a la mujer, ¿no? Entonces le pasaron como a un, un interrogatorio, entonces la mujer decía que esa no era ella, eh, a pesar tenían también como nombres eh, diferentes. Y bueno, la historia acabó que esa, esa persona que estaba a 10 días de dar a luz tenía que presentar el pasaporte oficial en la, en la embajada, no en la embajada, sino en la oficina, si no se le deportaría. ¡Guau! wow, wow. Quiero decir que, bueno, a veces hay que cuestionar un poco este tipo de. ¿No? Claro, claro. Luego también está el tema de la opacidad, ¿no? Hay mucha opacidad en estos sistemas porque eh, nosotros ahora en el, en, el, en, el, en el proyecto lo que estamos analizando son los contratos de la Unión Europea que se han ofrecido eh, para desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Y sí que la Unión Europea hace un, un ejercicio de transparencia porque los, los contratos están, eh, están en su página web, te los puedes escalar y los, los puedes ver. Tenemos los nombres de las empresas que han ganado ese tipo de, de contratos, pero no sabemos cómo se han diseñado. O sea, es como, de hecho, estamos viendo un artículo que habla sobre esto, no es ni transparencia ni opacidad. Ni, no opacidad porque sí que tengo el contrato y sí que puedo ver qué empresa lo está desarrollando, pero no hay transparencia porque más allá de eso no sé nada más. Uh -huh. claro. Sí, también un poco hablando de opacidad tiene que ver con la bueno, opacidad del algoritmo en el sentido de explicar de, de por qué esta persona ¿no? y, y, y, al, y al oficial o al, al funcionario. De turno que, que pueda entender un poco más qué está pasando dentro de ese, claro, ese algoritmo. Claro, es que también hay, hay, hay ese, ese tema que la semana pasada estuve discutiendo con magistradas de, del Poder Judicial en España: que uh -huh. cuando personas que no tienen esa, esa experiencia en construir, cómo, en, en saber cómo funciona un algoritmo, se les ofrece esa posibilidad de decir, bueno, pues te vamos a dar esta, este producto que está basado en inteligencia artificial para que te ayude a mejorar tu toma de decisiones que muchas veces nos que es que muchas veces eh, los seres humanos lo que hacemos es decir, oh, como es inteligencia artificial, es que es inteligente, tiene que ser más inteligente que yo, voy a realmente creer lo que me dice el algoritmo, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de leyes o recomendaciones es que dice, bueno, pues que la decisión al final acaba, así, acaba tomada por un humano, es en plan, vale, acaba tomada por un humano, pero es que tenemos mucho, ¿no? Eh, a veces no somos eh, totalmente objetivos a la hora de, de decisiones y cuando nos presenta un algoritmo, muchas veces creemos al algoritmo antes que a nuestra propia intuición. Claro. claro. Bueno, este sesgo de automatización, ¿no? Que es cada vez más tendencioso. Sí, sí. Sí, muy peligroso. sí. sí, Luego también, bueno, está el sesgo de confirmación, ¿no? Que es aquel sesgo que eh, si el algoritmo te dice lo que tú ya creías, aún menos te lo vas a cuestionar. Claro, nada. Claro. Si hay ¿no? Como prejuicios con cierta población o algo, esto empeora, ¿no? Porque claro, eso, se crea objetivo esa, esa idea. Este. Me gustaría saber un poquito más. ¿cuáles son, eh, o sea, volviendo otra vez como a los ejemplos de, de sistemas biométricos que ya se están utilizando a nivel eh, europeo, si dejamos, eh, o sea, tengamos en Europa, ¿qué tipos de, de, de sistemas ya se están utilizando para, para las fronteras? ¿Y cuáles crees que están viniendo? ¿no? Porque me hablabas de esta, un poco de lo que se está queriendo hacer a nivel, a nivel europeo, ¿no? como una estandarización de esto. Entonces, ¿cu ¿cuáles son las cosas que ves y cuáles crees que van a ser las cosas que vengan? A nivel a nivel europeo, lo que ya está implantado es, primero, son estos, estas tres bases de datos, que son EuroDAC, PIS y SIS. Entonces, ¿cómo funcionan estas bases de datos? Es, por ejemplo, cuando eh, tú estás cruzando el aeropuerto ¿no? y tienes el control de seguridad, están estas puertas automáticas en las que tú presentas el pasaporte. Y la foto del pasaporte hace, se conecta con el algoritmo, ¿no? por así decirlo, y chequea eh, si tu cara real eh, es, es muy similar a la del pasaporte. En el caso de que el algoritmo diga, oh, eh, tengo un porcentaje de, de similitud, no un porcentaje, sino la similitud es alta, te deja pasar. En caso contrario, no. Entonces, esto es un sistema biométrico que ya está implantado en, en todos los aeropuertos de, o la mayoría de aeropuertos de de la Unión Europea, ¿no? que ahora con el tema de, del coronavirus pues son un poco más sensibles porque tienes que eh, bajar la mascarilla porque si con la mascarilla puesta estos sistemas de reconocimiento facial no, no funcionan. Y en cuanto a, bueno eso en cuanto a si eres ciudadana de, de la Unión Europea, pero si no lo eres, lo que pasa es eh, que te registran en, en otras bases de datos como he explicado antes de Eurodac, ¿no? que es para los las demandantes de asilo. entonces eh, en la Unión Europea, nada más una persona llega, ya sea en, en avión o, o, en, o en embarcación, lo primero que te hacen es pedirte las huellas dactilares, eh, ¿no? porque así ya, te tienen como, ya entras directamente a, a la base de datos. Entonces, en el caso de que tú llegues, por ejemplo, a las Islas Canarias y digas pues que yo me quiero ir al Reino Unido porque en el Reino Unido hay más oportunidades de trabajo, eh, hay una ley que dice que tú, como demandante de asilo, te tienes, que, tienes que permanecer en el país donde, donde demandas el asilo, ¿no? Y si te cogen en otro país, eh, puede ser que te, te puedan deportar. Entonces, ¿cómo controlan esto? Mediante estas eh, bases de datos. En cuanto a lo que quiera, lo que, lo que mm, puede venir, eh, bueno, en, estamos investigando también eso, ¿no? O sea, sé que ahora eh, hay, hay una un rumor de que la Unión Europea quiere también eh, vigilar a los propios eh, ciudadanos de la, de la Unión Europea y también crear como una base de datos para nuestros movimientos, ¿no? De si yo, Ana, que tengo una nacional, nacionalidad española, me voy a Francia, se va, es, ese movimiento se va a almacenar en una, en, en una base de datos. Y bueno, también, um, más allá de digamos, los datos biométricos, también con un poco con el tema del reconocimiento facial, eh, Está nuestra ¿no? idea de detectar las emociones. Por ejemplo, hoy leímos que en China ahora quieren eh, dejar entrar o no a, ciudad, a, a personas si están felices y si no, eh, no. Y, y también el tema de eh, la mentira, ¿no? que un poco tú habías comentado en, en, en otra charla el tema de, del proyecto este que hubo uh -huh. en Europa. Sí, este es un proyecto de, financiado por la Unión Europea en el programa H2020. Eh, y lo que querían es desarrollar como tecnologías para eh, controlar las fronteras, ¿no? Se llama, el, el proyecto se llama Eye Border Control. Entonces, una de las soluciones que, que crearon fue el de crear, eh, diseñar una, un algoritmo eh, que te detecte si estás mintiendo o no. Entonces, ¿para qué querían desarrollar este algoritmo? Es para implantarlo en aeropuertos. Entonces, cuando a ti te hagan una investigación de, bueno, eres esta persona o no eres esta persona, ¿no? que a veces la policía pues te detiene, eh, pues en vez de que lo haga una persona, que lo haga una máquina. Eh, y entonces lo que hicieron fue pues eso, entrenar una, una red neuronal para detectar cuando tu cara estás mintiendo o cuando no estás mintiendo. Entonces esto está muy criticado dentro de la comunidad científica porque se sabe que es pseudociencia. No hay ningún artículo científico que diga, que asegure que mediante tus gestos e faciales se puede predecir si estás mintiendo o no. Cuando hablamos de que se está aplicando a personas, hay casos que también se aplica a niños. O pues sea, la base de datos Eurodad que te eh, recoge tus huellas dactilares y tu cara. Eh, antiguamente se recogía a personas eh, mayores de 14 años y actualmente esa cifra se ha bajado a 6 años. Entonces estamos hablando de, de niños y niñas eh, menores a los que se, a, nada más llegar a, a, a Europa se les recoge su, su huella de y su, y su cara, ¿no? O sea, tú imagínate que huye, estás huyendo de una guerra, han asesinado a tu padre y llegas aquí, lo primero que te hacen es eso, es, bueno, ¿dónde estoy, no? ¿Por qué se me hace esto a mí? ¿Y cómo le explicas a un niño qué es lo que están haciendo? No, hay una en, en la Unión Europea hay una asociación que se llama la Asociación de, de Datos Biométricos, ¿no? Entonces lo que estamos analizando es qué es lo que están investigando ahora. Entonces, una de, las, eh, una de las áreas de investigación que tiene es, bueno, puede ser que por la cara eh, a veces no podamos reconocer a una persona porque ahí tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, dos personas, dos gemelos, pues a veces es muy difícil eh, identificarlos, ¿no? Porque se parecen, se parecen mucho, entonces la, la, el algoritmo falla. Eh, pues vamos a buscar otros datos biométricos que eh, puedan solucionar este tipo de problemas. Entonces, uno de los datos, obviamente, que los se están analizando son las, son las huellas, de ah, son las venas de, de los brazos. Entonces, lo que hacen es, eh, sí, sí, te sacan como el, el dibujo de, de tus venas en el brazo y con eso pueden, eh, bueno, están estudiando si se puede identificar uh, inequívocamente a. Bueno, eso es como el viejo leer la palma de la mano, ¿no? Sí, sí. Qué y bueno. ahora también lo que están haciendo es investigar sobre los sesgos, ¿no? Que ahora, como es la palabra que se ha puesto de moda. Eh, bueno, están analizando si estas eh, técnicas tanto de, de iris, de detección del iris, de venas o de, o de reconocimiento facial están sesgadas. O, otro tipo de um, sistemas que se, automáticos que se están utilizando en las fronteras y en este caso es de Reino Unido. ¿no? Entonces eh, la Home Office de aquí, que es el Ministerio de Interior de, de Reino Unido, lo que planteó fue eh, automatizar todo el sistema de, de visados, ¿no? Cuando una persona quiere venir al Reino Unido, ya sea porque se casa un familiar o porque vienes a hacer una estancia de tres meses en la universidad, pues tienes que pasar por, por el sistema de visados, ¿no? Entonces, querían automati automatizar todo este proceso. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues cogieron una base de datos con visados que ya tenían tanto aceptados como rechazados y entrenaron una, un algoritmo para analizar los, pa los patrones de, de, de y predecir ¿no? cuál era una persona que tenía eh, más posibilidades de que se le aceptara el visado y que otra persona tenía menos probabilidades de que se le aceptara y por lo tanto se, re, se le rechazara. Entonces eh, aquí hubo dos, dos o sea, ONGs, ¿no? bueno, ONGs o asociaciones ¿no? sin ánimo de lucro que cuando vieron esto eh, le hicieron una petición al ministerio para que explicara el, el bueno cómo, estaba, cómo se había entrenado el, el algoritmo. no Porque se, estaba, se dieron cuenta de que había muchísimas personas que venían de África a las que se les denagaba el, el, el visado. ¿no? Dijeron, bueno, pues queremos eh, analizar cómo, cómo lo habéis entrenado. Entonces eh, se llevó también a juicio. El Ministerio del Interior no, y no quiso eh, enseñar el código no sabemos si porque no tenían realmente un código o no se sabe tampoco que, que si lo diseñaron dentro de la administración pública o también se le concedió a una empresa privada entonces lo que sí que vieron es que una de las variables que se utilizaba para entrenar este algoritmo era la nacionalidad entonces qué pasa esto es una es un concepto en, en inteligencia artificial que llamamos como feedback loop no si tú en tu base de datos eh, ya tienes un sesgo, es decir, que todas esas personas que vengan de África se les vas a denegar, pero aquellas personas que vengan de Francia o vengan de España se lo vas a aceptar. Si tú entrenas un algoritmo en esa base de datos, el algoritmo lo que va a hacer es, ah, vale, mira, en esta base de datos eh, todas las personas que vienen de África eh, se les deniega y las que vienen de Europa se les acepta. Pues vamos a seguir con lo mismo, ¿no? O sea, si me viene una persona nueva, voy a decir, ¿qué probabilidad tiene que esta persona que viene de África se le acepte? Uy, muy baja, porque es que los que había en la base de datos casi todos se los ha denegado. ¿No? esto es el, el concepto del, del feedback loop. Entonces, lo que sufría esta, este sistema es, es de eso. Y de hecho, gracias a que se llevó a juicio, Está cancelado. Hoy en día no... ¿Quieres eh, contar un poco del proyecto en el que estás ahora involucrado? Claro. Un poco en general, así... Pues en el proyecto en el que estoy eh, trabajando ahora se llama Security Flows y está liderado por la profesora Claudia Oradao de la Universidad de King's College de Londres. Entonces, en lo que se basa el, el proyecto es analizar cómo los datos fluyen en las fronteras, ¿no? Eh, y sobre todo, pues, centrándonos en las fronteras eh, europeas y en las personas que, que llegan a... A nuestras, a nuestras costas. Entonces es un, es un proyecto totalmente transdisciplinar porque eh, está eh, Claudia aradao que es eh, una experta en relaciones internacionales, sistemas de vigilancia eh, y fronteras. Luego está mi compañera Sara, que Sara es eh, una experta en temas de políticas, no eh, también en temas de, de fronteras y migraciones. Luego está mi compañera Lucrecia, que Lucrecia es una antropóloga y um, es una experta en temas de trabajo de campo, de ir a, por ejemplo, a, a, a fronteras, de hacer, hacer entrevistas a las personas que o trabajan en las fronteras o, o la están cruzando para conocer ese contexto. Y luego estoy yo, que no tengo ni idea de, de, de fronteras ni de inmigraciones, pero tengo todo ese conocimiento eh, tecnológico, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es así cuando realmente puedes eh, entender estos sistemas sociotécnicos. ¿no? Son sociotécnicos porque son técnicos, porque utilizan tecnología y datos, y son socios porque son sociológicos, están utilizados por la sociedad. entonces si tú realmente quieres analizar las implicaciones de este tipo de, de tecnología, necesitas un equipo transdisciplinar. Y entonces lo que nos hemos encontrado es que la literatura, está por ejemplo, la, la literatura de ciencias sociales está ahí llena de, pues etnografías ¿no? que en las etnografías es este tipo de, de prácticas en las ciencias sociales que, que se utilizan para conocer eh, a pie de calle qué es lo que está qué es lo que está pasando eh, entonces eh, lo que hemos visto es eso ¿no? que hay en las ciencias sociales mucho, muchos trabajos de este tipo de, con este tipo de etnografías ¿no? o análisis más teóricos del uso de la tecnología y cómo impacta la sociedad y en cambio en las ciencias de la computación, hay todo un, un, un sello de artículos que hablan sobre pues, qué es el reconocimiento facial, cómo funciona. Entonces lo que necesitas es unirlo, porque si no lo unes, no puedes realmente analizar cómo el reconocimiento facial está afectando a las personas. Puedes hacer una anografía, pero no vas a saber, por ejemplo, qué tipo de... está realmente sesgada o qué tipo de límites, ¿Qué, tipos de, de, o qué tipo de medidas, qué tipo de performance tienen las, los reconocimientos faciales de la Unión Europea. Esto, si no tienes un equipo transdisciplinar, no lo puedes analizar. Entonces es muy interesante y también a mí me está ayudando mucho a, en, la, bueno, en la academia nos decimos que hay muchos egos, ¿no? Que, bueno, que trabajas en la academia, yo sé mucho, yo sé mucho y cuesta mucho salir de tu zona de, de, de confort. Y yo me siento en este proyecto como pez en el agua porque a mí no me cuesta para nada eh, salir de mi zona de confort. Es más, me gusta, porque me gusta saber que no sé nada, porque me gusta aprender. Estoy aprendiendo mucho de tanto de, de temas de sociología, de, de migraciones, eh, ¿no? de relaciones internacionales y ellas me dicen lo mismo. Cada vez están aprendiendo conmigo mucho de realmente cómo funciona la, la tecnología. Sí que hay más movimientos ahora sociales que, que se están levantando para cuestionar este tipo de, de soluciones ¿no? y de hecho lo vimos hace unas semanas en, en España con Renfe y Renfe anunció, bueno, el Confidencial, un periodista del Confidencial a, publicó que Renfe eh, había, había lanzado un contrato para detectar las, el reconocimiento facial y detectar cómo ibas vestido, tu género y todo ¿no? con, con, con cámaras e inteligencia artificial. Entonces, tan pronto como salió esta noticia hubo muchísima crítica, tanto en las redes sociales como ¿no? a nivel de, de la comunidad que nos movemos en estos temas en, en España y Renfe retiró esa, ese contrato de, y canceló el, el contrato. Así que eh, luego también a nivel europeo hay una organización que se llama Estri, eh, EDRI y, y entonces también ha lanzado como una petición para, para pedir a la Unión Europea que se cancelen todo el tipo de. de, de to, toda solución que se basa en, en el reconocimiento facial, porque vulnera los, los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, eh, esto no va a parar, pero sí que hay cada vez una masa crítica, eh, más, más crítica. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿no? Sí. no, no, digo que hay, que hay que llegar un poco a la legislación, ¿no? Porque al fin de cuentas, eh, en lo que regula, que no hay empresas que sigan ofreciendo esto. Sí. Sí. Claro, pero es no. que para el... sí. No, perdona. Entonces, para legislar necesitamos lo que he explicado antes, equipos transdisciplinarios. O sea, ahora mismo todo, todo, todo el conocimiento de cómo funcionan estas, estos sistemas biométricos o, está, en un, está en una parte de la sociedad, están esas personas que hemos estudiado ese tipo de, de, de soluciones, ¿no? Entonces. Si un, je, un juez no habla con una persona que le pueda trasladar ese conocimiento, ¿cómo va a poder legislar si no sabe por dónde tiene que empezar? ¿no? Entonces, eh, bueno, lo primero de todo se es que necesita como crear un diccionario de conceptos, que es un proyecto de investigación que yo estoy, o sea, me rechazaron la beca hace un mes en la Unión Europea, pero, pero eh, estoy ahí para, para crearlo, porque creo que es súper necesario. Mm. Bueno, un poco fue la, el origen del Algorithmic Society y el canal este, ¿no? Como, bueno, y vemos y tratamos de explicar a la gente normal eh, que como, normal. cómo funciona, <risas> bueno, normal, o que no está dentro del mundillo eh, tecnológico, por decir una manera, eh, que cómo funciona y tratar de llegar a la gente y que lo puedan ver y que lo tengan, porque también pasa eso. ¿no? Mucho se habla y hay notas y salen los periódicos todos los días, pero en realidad... Es opinión Y menciona algún caso Y, y realmente la gente yo creo que, que no entiende, al final parece más ciencia ficción que... yeah. Yo creo que sí que lo entiende Pero no somos conscientes de cuán in, eh, Integrada está nuestra sociedad Porque cuántas personas mm -hmm. no tienen un móvil Que se desbloquea con tu cara Eso es reconocimiento facial ¿no? Sure. Pero no, no, no, somos conscientes de, no somos conscientes de eso Porque bueno, es una tecnología no somos conscientes de que está detrás una empresa que está teniendo nuestras, nuestras huellas dactilares Porque también hay teléfonos que, que se desbloquean con la huella dactilar y con tu cara uh -huh. Uh -huh. Un poco lo que pasaba no con las fake news y todo esto, digamos Es algo que se sabía, se viene hablando y si tal Y aún hoy en día es muy difícil, ¿no? Y yo pensar que ya es un tema que todo el mundo ya es consciente que no tiene que meterse ¿no? en ciertos sitios, o tiene que contrastar la información y todo esto, aún así es difícil y es, y es muy evidente, ¿no? Ya es, eh, aún en el tema de, de, de biometría y, y todos uh -huh. los temas, queda mucho recorrido. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos. Eh, Súper interesante, ¿no? Súper interesante, la verdad. Y... Y bueno, y te invitaremos para próximas, para, próximas, para próximos episodios para hablar de otras cosas que sabemos que también sabes Muy bien, nada, encantada de participar y gracias por la invitación. Ha sido un placer y una conversación súper agradable. Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias. Bueno, realmente muy interesante haber hablado con Ana y que nos cuente ideas y proyectos que existen en Europa al respecto. Así es. Eh, hay mucho debate aún y muchos peligros por delante. Si quieren saber un poco más sobre estas regulaciones eh, que se vienen, dejamos eh, en algunos enlaces en la descripción para que sigan investigando. Y estamos preparando más capítulos que vendrán en breve, donde hablaremos de estos temas y mucho más. No se lo pierdan y suscríbanse al canal para estar atentos en los próximos capítulos. Nos vemos la próxima. And of course, they always have the wanted posters up on the walls. I don't know what that's about—killers, murderers, thieves. I look at the poster. I check the guy standing in line behind me. If it's not him, that's pretty much all I can do. I'd like to help. I don't know what my next move should be. The most annoying thing is you think, why didn't they just hold on to this guy when they're taking his picture?